En el siguiente video, dos pasajeras del transporte público de la ciudad de Bogotá, Colombia, pelean por lo impensable, todo por una silla, las dos mujeres quienes fueron grabadas en video y se hicieron virales en la red social de TikTok, actúan de forma desesperada por quién de las dos se va a quedar con el puesto. La pasajera que se encuentra sentada alega que se quite de encima a la mujer que lleva sentada en sus piernas. De manera desesperada le pidió a la mujer que por favor se parara porque le dolían las piernas. Las dos mujeres no paraban de pelear y varios pasajeros solicitaron la presencia de la policía. Dos uniformadas subieron al transporte para calmar a las dos mujeres que habían perdido el juicio por querer obtener la silla a toda costa. A pesar de la presencia de las autoridades, las mujeres se negaron a todo lo que les habían solicitado y las oficiales recurrieron a pedirles que debían bajarse del transporte, a lo que también se negaron y siguieron discutiendo sin importar que estaban siendo grabadas por otro pasajero. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. No <risa> a las tres, pues va a las tres, realmente.